¿Qué fármacos tendrían sentido para potenciar el cardio en ayunas? ¿Por qué se define el cardio en ayunas? Básicamente porque se dice que te levantas con los niveles de glucosa bajos. Que bueno, no siempre es así. De hecho, si usas una analítica, habrá días que los tengas más altos y otros más bajos, según lo que hayas cenado el día de antes, lo que hayas movido el día de antes, etcétera, etcétera. ¿vale? Bien, principalmente están los termogénicos, como, eso, como hemos hablado con Miguel Ángel previamente. Dentro de los termogénicos hay infinidad, desde los naturales hasta los que son más fármacos. Por así dicho, eh, simplemente aclarar que desde aquí no queremos recomendar ni incentivar el uso de ningún fármaco, que es lo que siempre se dice, pero si no hablamos de esto no seríamos nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a todo y vamos a intentar ser lo más transparentes posibles en este aspecto. ¿vale? Eh, pues todos conocéis que Mutrol, como he mencionado antes, aumentaría. En este sentido, José es más, más concreto, más específico. Yo ahora mismo tendría que... que remordar un poco eh, cuánto aumenta el porcentaje de tasa metabólica, creo que era un 60%. Eh, luego está leca ECA, el conjunto de efedrina, cafeína con, con aspirina, que además tendría eh, ese aspecto un poquito de potenciar a nivel de endorfinas por, por el aspecto de pseudoanfetamina que tiene la efedrina. Eh, luego tenemos el famoso DNP, que últimamente se ha divulgado mucho hablando de como si eso fuera un caramelo. Por favor, no toméis eso, ¿vale? Nunca. ¿Vale? Nunca, es un ratas literalmente. Es ¿no? Literalmente, aunque sería diga que hay dosis súper seguras, igual que con las tiroideas, dosis muy seguras, bueno, pues si tomáis tiroideas, por desgracia, muchos competidores acaban siendo hipotiroideos y tienen que acabar tomándolas de por vida. Entonces, eh, es ganas de jugar a la ruleta rusa y, y todo hay que hacerlo con, con cierto sentido, ¿vale? A nivel de, de hormonas, tenemos la hormona del crecimiento, que en este sentido, para potenciar el cárdeno de ayunas, sí que sería interesante. Aquí, se, seguramente me, me corrija algo, el caso es que, bueno, hay estudios, hay tablas, que aunque ella se recomiende tomarla dos horas previas a un entrenamiento o a moverte para la liberación de ácidos grasos, eh, recuerdo que hay tablas, ¿vale?, eh, que a los 30-45 minutos ya se presenta cierta liberación de ácidos grasos. Por lo tanto, si, si el entorno hormonal es correcto, si la dieta es correcta, está bien estructurada y hay un poco aporte de glucosa en la última comida del día y nos levantamos técnicamente en ayunas, sí que podría ayudar a partir de los 30 minutos, ¿vale?, y luego se aisló de la hormona de crecimiento, algunos lo conoceréis, otros no, el fragmento, ¿vale? El fragmento es la porción de la hormona de crecimiento que está encargada de la movilización de ácidos grasos, por lo tanto, de la quema de grasa. Porque tenéis que en entender, la hormona de crecimiento en sí, lo interesante de ella es el aumento en IGF, que nada tiene que ver con la quema de grasa, ¿vale? Eso por ahí. Ahora se ven que puntualice y os doy un poquito más de arroz porque creo que es un tema interesante. Y luego hay ciertos protocolos. Esto es un tema que hablamos mucho Sergio y yo que compartimos eh, protocolos que vamos viendo y tal de preparados con bastante renombre. Chad Nichols no creo que vea este directo con lo cual voy a nombrarlo aquí. Eh, el caso es que él mandaba a culturistas de bastante renombre insulina antes del cardio en ayunas. Y a decir, de insulina para morirte. Bueno, a ver. La insulina te puede matar o no. Según cómo la utilices. El caso es que en, en dosis muy pequeñitas, la insulina produce una bajada de azúcar muy pronunciada en sangre, que junto a un entorno de glucosa baja puede hacer que la liberación de ácidos grasos sea mucho más rápida y por lo tanto, digamos que es, se llama así en, en América, la hormona del crecimiento de los pobres, ¿vale? Insulina ultra rápida, que se utilizaría previo al cardio. Esto es una barbaridad, no lo hagáis, pero lo hacen, ¿vale? Entre, entre tantas otras cosas, entonces... Ahora le dejo el paso a Seben para que... Ah, vale, sí, porque querías comentar. Sí. Yo también le voy, le voy a preguntar a José, eh, ¿tú crees que este protocolo de Char Nichols, porque yo supongo que tú le conoces, está un poco inspirado en el antiguo de Gironda, de ponerse la insulina por la noche, eh, antes de acostarse para hacer cardio al día siguiente o entrenar? ¿De cual. Es que yo también quería preguntarle. ¿De cual. O sea, fijaros de dónde viene, Gironda, Gironda es de los años 60. Sí, o sea, de hecho, eh, Nichols o sea, es famoso, ¿vale? Es decir, un poco por. ¿Se me no oye? muy bajito. El... No, no, está... Bueno, pues hablo alto. El <risa> tema está en que eh, Chad Nichols eh, realmente decir eh, es famoso así, por, por, por preparar a Coleman, pero realmente decir, eh, si tenéis preparaciones suyas delante, hostia, eh, mi hijo, de lo que ha podido ver, eh, tiene 11 años, eh, sería bastante más competente que Chad Nichols, ¿vale? Sí, pero claro, eh, obviamente, como tienes un buen. Eh, digamos, eh, si sí, sí, tratas a tus atletas como caballos de carrera o como eh, un poco fiera, alguien a quien exhibir y demás, pero bueno, ahí tenéis a, a, a gente como eh, eh, Neil Hill, por ejemplo, eh, que trata a sus atletas de esa forma, salvo a Flex, quizá, por empatía y demás, eh, pero Chad Nichols, sí, o sea, Nichols eh, es básico, la, o sea, tiene sistemas que son eh, básicamente decir, un pastiche de, de, de viejos sistemas, viejas creencias y ya digo si cualquiera de vosotros seríais mejores preparadores a poco que os pusierais un poquito decir con eh, os actualizarais, si ese, eh, una apertura de mente algo mejor o sea algo más eh, abierta de que tenía Chad Nichols Chad Nichols coge eh, de Yolanda tal cual eso y otras digamos otras otros pequeños digamos impurezas de otros preparadores son clichés ya digo a Chad Nichols se da más crédito porque preparaba Coleman, pero eh, fuera de ahí, de verdad que es un preparador relativamente mediocre, que ni ha tenido eh, preparaciones suyas, eh, además que es, muy, es una persona muy profesional en técnica, porque coge una preparación, la fotocopia y luego te la da, ¿no? o sea, lo cual está muy, muy bien, o sea, el coste-beneficio es, es realmente cojonudo. Eh, eso respecto a la pregunta que ha hecho eh, Sergio, quería también matizar que el DNP, eh, siempre digo que hay eh, dos, dos usuarios que pueden eh, hablar de DNP, ¿no? el que lo usa, eh, si lo usas por ignorancia O porque es un kamikaze Realmente Y quien lo recomienda es un hijo de puta O un ignorante Aunque también se puede ser eh, kamikaze, ignorante, hijo de puta Eso ya depende ¿vale? Pero básicamente Aconsejar un veneno que con el contacto ¿no? Simplemente decir contacto eh, A través de la piel eh, eh, te, ah, sí, te puede matar Fijaros eh, Cuando esto se debatía Y había gente que debatía ¿No? Hay gente que gusta siempre, en lugar de tener conocimientos y esforzarse, pues sencillamente, es decir, es leer cuatro abstracts y haces una paja mental. Porque decir que lo usan como una herramienta así para ganar dinero o para, en, bueno, para pensar que tiene conocimientos y, y que se los compréis. qué otra cosa, yo, lo, yo ya no solamente es una cuestión técnica, teórica, yo os hablo de estudios de cuando en Francia, en la mina, entraron en contacto con DNP y entonces descubrieron, no, yo digo en contacto de primera mano, de pasar una noche con alguien en hospital, con 41,5 medio 42 de fiebre, vale, es decir, en un baño frío, y salvarse por esto. Así que, quien me diga decir, que el DNP seguro, eh, eh, es seguro, es su no profundo, o sea, pero gilipollas. Que no os penséis que esto pasa solo en Estados Unidos, ¿eh? No, no. Que hay preparadores españoles que no se van a decir nombres que utilizaban o utilizaron el DNP. Hablaba en foro de yo llevo desde 2012, cuando empecé con México en 2014 yo creo que esa, no sé si era un boom, yo sé que se habla del DNP. De, de sí. tú, que, tú que eres veterano, es que de hecho el DNP estaba muy extendido en los deportistas de Europa del Este, ¿vale? Eh, antiguamente era muy, muy habitual cuando llegaba un internacional, por ejemplo el Arnold, que el Arnold en Madrid se hacía en octubre y ahí hacía rasca. Y veías a los polacos, a algunos eslovaco y tal, y los veías en manga corta, a 5 grados en Madrid, sudando en las puertas, rojos como... Puedes. No, es que viene de Europa del Este. Es que, claro, aquí para ellos esto es verano, ¿no? Pues venían hasta arriba de DNP. Incluso se hablaba que hubo pruebas con eh, aislar virus, yo no sé si esto es cierto o no, eh, que les daba mucha fiebre, ¿vale? Pero desde luego que en Europa del Este el DNP eh, hace unos... 10 años o por ahí, ¿no? José, más o menos, sí. yo creo que fue el boom en Europa del Este, más de Europa del Este bueno, que de es Estados un... Unidos. Mar, sí, Marco Ruth usaba el DNP. Claro, toda esta sí, gente sí, sí. De, de esos países que, con la excusa de, es que era muy habitual en el Arnold, yo os digo que no, los pero ¿cómo puede estar sudando como un pollo con el frío que hace en Madrid? Y sabías que era por el ciudad? DNP. Amarillo. Joder, sí, da, da un aspecto en la piel amarillento también. Exacto. De hecho, Pero, si veis vídeos antiguos de Marco Urrull sin tinte, se le, ve muy amarillo. se le ve un color chungo. Aquí hay algo que no, que no funciona, parece un gusiluz el tío. Además que produce una retención hídrica muy grande, que esto los usuarios que, que lo recomiendan no lo saben. Y es que encima te lo están mandando, te estás probando para competir y no saben que cuando cortas el DNP sueltas, bueno, se, se ha llevado a ver hasta 7 kilos. Es una barbaridad. Es un desacoplante. Sí, o sea, quema grasa, pero a la vez te está haciendo retener. Y encima, las reservas de ATP te las está depletando por completo, te las está vaciando. Entonces tú ya al entrenamiento, ya puedes estar tomando un montón de hidratos, porque encima tienes que tomar carbohidratos. Porque si no tomas con el DNP carbohidratos, no aumentas esa quema de grasa. Entonces, o sea, realmente vas a entrenar tomando carbohidratos, pero estás depletado, no congestionas, sudando como un tomate, te tienes que meter en duchas de agua fría, o sea, es una locura. Entonces, este es el punto en el cual el culturismo no es salud, pero hay dos bandos diferenciados. El que se informa e intenta llevarlo de la mejor manera posible, siendo consciente de por lo que hay que pasar, lo que hay que hacer, ¿vale? Y luego el que dice, ah, es que todo o nada. Eh, lo que estaba hablando José sobre Chani y tal, sí que es cierto que durante muchos años hemos vivido con el complejo de mirar a entrenadores americanos y tal. Y la mayoría de. Lo que dice José es cierto, cuando tienes una preparación de uno de estos entre manos. ¿Entiendes por qué los profesionales son profesionales? Es que le podía llevar a mi padre, de... o sea, os sea, ha dicho Nico, es que si le una bajis, de acetos... La bajis, o sea, si vino de acetos es como decir... Sí, no, sí, sí. Mmm, hace poco hablaba yo en un directo sobre él... Cuenta, cuenta la dieta la aceto de como ¿cómo estructura aceto una dieta? Eh, bueno, aceto este es el mejor nutricionista que hay. Con lo de los muffins te escojonas, pero es que el problema de acetos que además ha hecho escuela. Yo voy a contar una anécdota, tampoco me quiero desviar mucho del tema, pero yo a mi mujer que acaba de salir... Eh, para Navidades, ella era muy fan de Sanic, ¿vale? Eh, era la, la Olimpia, la contratante. Escuela de aceto, aunque ella había estado conmigo, y todo era a base de muffins. Entonces, ¿pero muffins? ¿De qué? ¿De cuánto? O sea, eh, luego todo muy, muy, muy lleva y trae. Lleva y trae, y lo de aceto, como os digo, o sea la química como la estructura aceto decías no te fasto, tío. Tío, es que rodén ganaba porque era Roden ¿no? Sí, sí, sí. no porque este tío hiciera nada y esto lo podéis aplicar a Cooler a, a los 50 que han visto el problema es que claro nosotros estamos aquí en España y nos llega la que, que Chanico prepara a Coleman a Bonac y a tres más pero a los 500 que prepara por detrás no, no eso viendo, no lo veis no lo vemos. y eso se pierden en el campeonato de Wisconsin quedando el vigésimo cuarto y los prepara igual, porque jamás es que además preparan igual a un profesional, eso de no es que a los profesionales les cuenta algo, no, el rollo es que a los profesionales son profesionales y con poquito que hacen prosperan, pero el 90% de los mortales con ese tipo de preparaciones se quedan a verlas venir, porque es que es tal cual, porque además tú has visto una preparación de Nichols o de Aceto y ya has visto todas, y sí, son como se preparan los Olimpia, Igual que se prepara un usuario base. Sí, de hecho, que habla, vaya, hablando de Roden, en esta mesa lo sabemos, eh, cuando tuvo el problema de la violación, claro, él se vino abajo en ese momento. Y si, o sea, el tío eh, estaba a ocho semanas de competir del Olimpia, que aquel año no sé cómo quedó, pero vamos, hizo, creo que hizo podio. Cuando ganó. Bueno, no. ah, no. El caso es que a ocho semanas él dejó de prepararse, o sea, por el estrés, y se, el, el tío tenía un trastorno alimenticio y se, se empezó a inflar a, a Donuts. Y, y en ocho semanas salió no O sea, la genética es determinante, es algo que yo siempre digo. Decir, o sea, ver, sí. salió, salió eh, sin teoretico, eh, pero con alcohol. Porque Rodent también tenía un problema con el sí, sí, sí, sí, sí. Que, sí, que, sí toma ver, alcohol, no, toma alcohol. Y la noche, y justo eso, o sea, eh, digamos que salió a competir eh, con un aspecto tan extraño, un poco, entrenado, a decir, o sea, porque la noche, bueno, llevaba unos días malos con el alcohol. O sea, para que veáis que genética. Sí que. Eso, eso hacemos nosotros. Eh, claro. y, y, y, sí te vas y, abajo. Y, y, y, y. Sí, Samuel, la, Yo he convivido la con la Silvio, eh. sí, Samuel Samuel. O sea, yo he convivido con él. Yo he convivido claro. con él y he trabajado con él por la noche Mal ejemplo. y lo que te contaban era cierto. O sea, yo estaba compitiendo con él. Yo, mmm, compitiendo los dos, yo en el Campeonato de Madrid, la noche siguiente, yo ahí con mi tarterita, tal, y él bebiendo coñac en copa de balón. O sea, a mí no me lo han contado, yo lo he visto. Y de preparaciones de rodén, yo tengo un amigo que coincidió con él en el Olimpia y que pasó tres meses con él, y la aprobación de Rodin era pues la de aquí un no, chaval sí, sí era no, no de, 500, de no pasaba de 500 ¿eh? de texto, bueno, de, de hecho ni, de, ni eso, o sea eso. era sí, ridícula sí, sí. ridícula, sí, por eso muchas veces dicen, no es que esos van a, van a tope no, no, no, es que encima se están riendo de tipos que no van a tope o sea, para mí sí, hay un chaval lo ropa. de Silvio es que yo, vale. o sea, ya no, es, no tengo un amigo no, lo de Silvio es que yo lo he visto con mis ojos y tío, o sea no entrenaba nada yo a Silvio de hecho lo conocí a ver, que tampoco me voy a poner a contar batalla, pero ya Silvio lo conocí. Yo hacía judo y él hacía alterofilia y los dos estábamos en el CAR de Madrid. Y, pues eso, y dijo, bueno, pues compito en culturismo. Ya tenía cuerpo culturista haciendo alterofilia y, y, y, así, y así fue. Y, y de hecho, la prueba de que Silvio hacía las cosas a medio gas, que fue cuando se fue a Estados Unidos a poco que le apretó un poco Milos, el ostión que pegó. O sea, de quedar cuarto en una FIFA a meterse séptimo en una Olimpia evidentemente de los españoles estaba descojonando y cuando llegó allí dijo venga ahora va un poco las cositas bien y por pues eso ganó el Ironman, el séptimo en el Olimpia, pues como son las cosas, por eso eh, unos son culturistas profesionales y los otros tenemos los brazos como, como dos baguettes, ni más ni menos. No, no, no hay que delijar al culturista pro, ¿vale? decir, eh, pensando decir que los americanos tienen una receta secreta, eh, pensar que, el, de hecho, decir, el concepto de, de preparación y demás eh, aquí en España se tiene casi como, incluso en parte Europa, no solo España, es decir, no es que seamos aquí los más retrasados de, de, del mundo, sino un poco decir, la filosofía europea de que somos atletas de élite, ¿no? eh, de hecho decir, creo que hasta o sea, una persona pisa en un gimnasio y a los tres meses eh, ya vive como, como un atleta de élite, o sea, quiero decir eh, haciendo que todo gire en torno al culturismo, al fitness, o sea, de manera casi eh, obsesiva. Pero eh, o sea, tal cual haría un eh, atleta de élite, pero eh, conozco pocos deportes amateur, pocos, igual sí que hay, que hay alguno que, en los que uno se exija tanto, ¿no? o sea, eh, prácticamente actúa así como si fuera un profesional. A ver, esto ya hace decir que, que sea bastante difícil de llevar a nivel mental, por lo tanto mi consejo siempre es eh, preciar a distancia. Cuando ves a los pros te das cuenta de, decir de que, sobre todo a, a los americanos, y quien ha ido a Estados Unidos y ha visto un poco decir el percal y cómo se manejan, o ha recibido visitas de algunos culturistas... A ver, pues por ejemplo, decir, eh, la noche de antes, eso, pues, irte de fiesta a base de cristal, eh, como apuesta a punto, eso yo, pero no, esto no es una, o sea, no, o sea, no es mi broma, ni estoy, o sea, quiero decir, no es algo que esté exagerando ni nada, sino que no es el único, es decir, eh, las, eh, digamos, eh, las cargas con, con, con hamburguesas y demás que hacía eh, Wheeler, eh, es lo de menos, eh, digamos, si tengo un poquito de hambre y estoy pasando mal, pues farropa, ropa, fa cocaína. O sea, sí, quemador, pues eso se usaba en España los 80, ¿eh? Sí, cocaína. O sea, claro, o sea, tengo hambre, eh, quiero, eh, quiero acelerar el metabolismo. Eh, ahí te seguro que con cocaína, eh, sea lo que sea, acelerar el metabolismo, eh, te lo acelera. No lo apuntéis, ¿eh? No, no, obviamente es decir, si ya tenés tu como tomar DNP? Pero claro, de, de, de todos modos...